Bueno, creo que ya era hora de hacer esto. Oyonte. Buenas, buenas, buenísimas a todos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les presento uno de los videos que puede que nadie me haya pedido, pero que igual hago porque a mí sí me llamaba la atención, la verdad. Empiezo, año 2007, por eso de abril sale la televisión mundial Bakugan Battle Brawlers. Ay, como si tú no la conocieras. Apuesto que en su momento también te emocionó esta serie y hasta querías al Dragonoid para resumirlo. Ahí ya. Bueno, el caso. Esta maravillosa serie nos ofreció de todo. Peleas emocionantes, personajes memorables y sobre todo carteras vacías. Pero de todas las cosas que nos puede dejar como legado, hay una cosa por la que esta serie es recordada. Masquerade. Tremendo personaje, con un gran diseño, además de ser el poseedor de uno de los mejores Bakugan, Hydranoid, y siendo de los personajes más misteriosos, no es sorpresa que Masquerade haya terminado por convertirse en el personaje favorito de muchos. Sin duda alguna, este personaje tiene grandes momentos en la serie, pero me atrevo a decir, y al que no le parezca lo espero afuera para darle un cabezazo en el tórax, que uno de los mejores momentos fue nada más y nada menos que cuando nos revelaron en el capítulo 38 que Masquerade era Alice, una chica que era parte de los peleadores Bakugan. Recuerdo que en su momento me impactó un resto, o sea, así mal. El fin de la hipocresía, pues. A pesar que la serie ya tiene más de 12 años de lanzada y que ya hasta Reboot salió, siempre he tenido una duda, una terrible duda, que carcome mi alma todas las noches. Y por eso hago este video, puesto que voy a definir de una buena vez por todas... ¿Masquerade era hombre o mujer? Esta duda sale porque muchos me dicen que Masquerade es hombre, ya que tiene rasgos masculinos, pero otros dicen que es mujer porque está en el cuerpo de Alice y nunca hay una justificación contundente. A ver, que no considero que yo tenga la última palabra y que lo que digo es ley, solamente comparto mi punto de vista respecto a este personaje, después de estudiar pues, con su debido tiempo el tema. Advierto que para este video solamente tendré en cuenta la primera temporada de Bakugan, esto puesto que considero es la única que trata con seriedad a Masquerade y la única de las cuatro que es buena. Pero a ver, eso es otro video. Bueno, sin más empecemos. Creo que lo mejor en primer lugar es mostrar una breve cronología de Masquerade. ¿Quién es Masquerade? ¿Cómo nace Masquerade? Bueno, te explico. Masquerade es uno de los secuaces de Naga, un Bakugan maligno, el cual quiere conseguir el núcleo perfecto de Bestroya para poder dominar el universo. Este núcleo perfecto está compuesto por el Silent Core y el Infinity Core. Masquerade quiere ser el peleador más fuerte para así entregar el Infinity Core a Naga. Total, que a lo largo de la serie Masquerade mata a algunos Bakugan, le hace la vida imposible a los peleadores y al final termina ayudando a Dan. Las Vueltas de la Vida El origen de Masquerade se da ya que Alice recibe una fuerte carga de energía negativa cuando el portal de su abuelo choca con Naga que absorbía el Silent Core. Esta exposición a la fuerza maligna causó que Alice terminara por adoptar esta segunda identidad llamada Masquerade. Desde entonces, Masquerade se posesiona de Alice en determinada... Determinados momentos para llevar a cabo sus planes. Alice en ningún momento tiene conciencia de lo que sucede, solo es hasta el capítulo 39 que Alice se da cuenta de todo lo que sucedió. Esto ha sido una piedrita en el zapato. ¿Por qué? Bueno, sencillo, porque cada uno de los procedimientos por los que atraviesa Alice al ser Masquerade corresponden a dos situaciones psicológicas distintas. Eso qué tiene que ver con el género de Masquerade? Sencillo, dependiendo del fenómeno que se trate, su género puede estar condicionado por Alice o sencillamente no contar con uno. Ya veremos esto más adelante. Pero dejémonos de charlas. Advierto que estamos hablando de una serie ficticia. Este análisis no puede completarse en su totalidad puesto que la misma serie pone muchos impedimentos para definir la situación de Alice y Masquerade. Lo que quiero decir es que la situación de Alice funciona en la serie porque se acomoda la trama. No quiere decir que sea fiel a la realidad, puede basarse en ella, pero no copiarla. Y ya te vas a dar cuenta de eso. Tengo que admitir que mientras escribía este guión, más que respuestas, obtuve muchas dudas. Por lo mismo, el personaje de Masquerade está pensado con la finalidad de incomodar y complicar la trama. La serie en ningún momento nos presenta el problema de Alice como una prioridad tan fuerte como para ser el tema principal de la serie. Sí es un problema, pero la trama principal es la batalla entre los peleadores y Naga. Si no fuera de esta forma, el personaje principal no sería Dan, sino Alice. Y la serie tocaría temas como lo son el desorden de identidad múltiple o la posesión espiritual. De una forma mucho más profunda, cosa que claramente no hace. Total, que después de investigar llegué a dos posibles situaciones que tienen tanto puntos a favor como en contra, pero tras analizarlo caí en cuenta que solo una de las dos es coherente con el personaje. Entonces, empiezo. Para esto, primero voy a decir lo que no es Masquerade, y sé que muchos en este punto van a estar en mi contra. Primero escuchen lo que voy a decir: Masquerade no es una personalidad alternativa de Alice. Esta fue en principio la idea que todos teníamos, pues en la serie te mencionan a Masquerade como una personalidad alternativa. ¿Esto qué significa? Que Alice sufriría de es decir, trastorno de identidad disociativo. Eso tiene mucho sentido si tomamos en cuenta la creación de Masquerade, pues este nace a partir de la explosión en el laboratorio. Dentro de las posibles causas que pueden generar este trastorno están los traumas de la infancia. Si recordamos, Alice no tiene más de 14 años. Masquerade pudo ser creado desde el subconsciente de Alice para amortiguar la carga emocional de la explosión y futura pérdida de su abuelo. Esta condición es relativamente común en personas que fueron abusadas cuando eran niños. Otro punto con el que cuenta este argumento es el hecho que Alice no recuerda nada de lo que hace cuando es Masquerade, y además sufre de dolores de cabeza y mareos. Las personas con TID nunca recuerdan lo que hacen cuando adoptan otra personalidad y tienden a sufrir de dolores corporales. En su libro The Three Brains of Eve y e. EEG Data, Herbert nos presenta el caso de una chica que sufría de TID pero no lo sabía. La forma como todos supieron fue por dolores de cabeza que sufría después de lagunas de memoria. Si nos fijamos, Ali sufre los mismos síntomas. Y por último, y no menos importante, en la serie se refieren a Masquerade como una personalidad. Este es de los puntos que más peso tiene Pero no quiere decir que sea de todo cierto Ahora te voy a contar la segunda teoría Que en lo personal es con la que yo me quedo Quiero advertir, no soy un experto en la materia Ni en psicología, psiquiatría, espiritismo O demonología, solamente es un análisis Que quise hacer, eso no quiere decir que lo que digo Son disparates, hay pruebas y documentos Que respaldan cada cosa que digo, ahora bien Si eres profesional en el campo y ves que Me equivoco en un punto, pues cuéntamelo y me encantaría Saberlo, de todas formas dejo las referencias Al final del video, pero bueno, volvamos Al análisis, para empezar Alice no sufre sufre de TID. Ella sufre de una posesión frecuente por parte de un ser inmaterial que en este caso es Masquerade. Esta teoría, si me lo preguntas, tiene mucho más sentido. Digo que Masquerade es un espíritu y que Alice sufre de posesiones constantes por parte de este, porque a pesar de que la serie se refiere a Masquerade como una personalidad, la naturaleza de la situación de Alice corresponde en todo sentido a una posesión. En primer lugar, Masquerade es un ser que es creado en Bestroya, no es que Alice lo haya imaginado. Masquerade es conocido por todos y así como pudo poseer el cuerpo de Alice, pudo poseer el cuerpo de otra persona. Segundo. Si bien es cierto que para una posesión se requiere el permiso de dos partes, persona y espíritu, para que ésta se dé en su totalidad una persona puede ser poseída si se encuentra en el lugar indicado y el espíritu encuentra comodidad en el cuerpo. En el caso de Alice, ella no quería ser poseída, pero se encontraba en el portal a la hora de la explosión. Su alma no fue lo suficientemente fuerte para resistir la fuerza de Masquerade. De hecho, en los capítulos 36 y 37, Alice y Masquerade se enfrentan, resaltando como Masquerade supera en fuerza a Alice. Ahora bien, una posesión se puede dar por accidente si la persona se se encuentra en el lugar indicado. Pero, sea por accidente o no, siempre tiene que haber un ritual. El ritual es, haz de cuenta, darle la llave de tu carro a una persona. Con las llaves, la persona puede manejar el carro con total libertad. Como sabemos, Alice siempre se pone la máscara para ser masquerade. Ponerse la máscara es el ritual de Alice para poder ser masquerade. Advierto, no pienses que por posesión entonces estoy diciendo que Bakugan es del diablo o así. No. Tras un ritual donde la gente canta a una deidad, esa se posa sobre ellos y toma control de su cuerpo. Luego se desvanece y la persona recobre el sentido. Y Así pasa con muchas otras ideologías y religiones, a pesar que se usan otros términos, el concepto y proceso de una posesión sigue siendo el mismo. Otro punto es que el cuerpo de Alice cambia totalmente cuando es Masquerade, si bien una transfiguración de este tipo no se puede dar cuando alguien es poseído, sí hay registros que demuestran cómo una persona cambia radicalmente su personalidad y físico al permitirle a un espíritu o deidad poseer su cuerpo. Un ejemplo de esto son los chamanes de la tribu Yanomamo, cuando son poseídos por el Hekura. Testigos afirman que la apariencia de estos cambia totalmente y son casi que irreconocibles. Por su parte, Masquerade al poseer a Alice siempre cambia la apariencia de forma drástica. Otro punto que desbarata por completo la teoría de un trastorno de personalidad disociativo es el hecho que Masquerade tiene total control de cuándo ser o no ser él. Lo explico. Una persona con TID no puede controlar las apariciones de sus otras personalidades, así como puede en un momento ser una persona A, puede pasar a ser la persona B sin advertencia alguna. Masquerade, por su parte, siempre sabe cuándo ser Masquerade, sin contar con el hecho que puede comunicarse con Alice. Esto no se puede hacer cuando una persona sufre de TID. Puede que la persona tenga conocimiento de su otra personalidad, más no comunicarse entre ellos. Además, Masker y Alice deciden decirse adiós a lo último de la serie. En un trastorno de personalidad disociativo, esto es imposible. Y por último, tanto en las posesiones como en los pacientes con TID, la pérdida de memoria está presente. Mucha gente después de una posesión puede que no sepa ni qué pasó. Solo tienen lagunas, pero se puede presentar el caso donde la persona sí pueda recobrar algunas memorias, sin contar que mareos y secuelas de la posesión pueden presentarse. Ahora dime, si ¿sí este no es el caso de Masker no sé qué es. Pero bueno, con esto en mente, respondamos de una vez por todas. ¿Masquerade era hombre o mujer? He llegado a la conclusión que Masquerade es... Ninguno de los dos. ¿Qué? Pues sí, no es ni hombre ni mujer. ¿Qué the fuck? O bueno, puede que sea las dos y a la vez ninguno. Me explico. Masquerade es un ser andrógino, es decir que cuenta con características del género masculino y femenino. Te explico mejor esto, Masquerade no es una personalidad alternativa de Alice, es el resultado de un ritual accidental. Ahora bien, hay que tener en cuenta algo, Masquerade es creado en Bestroya, lugar donde habitan los Bakugan. De por sí los Bakugan no tienen género, ellos pueden ser tanto masculinos como femeninos. Prueba de esto es Skyrim. Este Bakugan en occidente tiene voz masculina, pero en la versión japonesa tiene voz femenina, sin contar con el hecho que constantemente los Bakugan se refieren a otros alternando los pronombres él o ella. Teniendo en cuenta que nadie creó a Masquerade, lo más probable es que él lo haya creado valiéndose de lo que sabía respecto a los géneros. Sin contar que Masquerade es un espíritu, no necesariamente tiene que adaptarse a las reglas de la realidad. Masquerade demuestra esto en más de una ocasión. Esto toma aún más sentido cuando nos damos cuenta que Masquerade en ningún momento siente ninguna atracción por alguna mujer u hombre. Sencillamente va más allá. Pero, si el cuerpo que toma es el de Alice, ¿no tendría entonces la fisionomía de una chica? Pues no necesariamente. Masquerade tiene el poder para cambiar la apariencia de Alice. No sería un problema para él cambiar el órgano reproductor de esta. Pero a lo que más le apunto yo es a un ser que no tiene órgano reproductor de por sí. Es un espíritu y las relaciones sexuales pueden, así como no, ser una alternativa reproductiva. Entonces... Mito resuelto, Masquerade es un ser inmaterial que se manifiesta por medio del cuerpo de Alice, pero que en su naturaleza es un sistema andrógeno asexual. Oh, lo que ha costado. Y bien chicos, este ha sido el video, perdón si ha sido muy espeso o confuso, pero solo quería compartir mi punto de vista respecto al tema. Si tienes alguna otra teoría o quieres más videos así, no dudes en dejarla en los comentarios, con gusto lo leeré. Y ya que comentas, suscríbete y dale a like. Mira, me tomó cuatro días sacar toda la información, dale a like, colabora. Mira, aquí ya tengo los ojos amarillos. Por favor, sin más, nos vemos en otro video. Adiós.